En este episodio vamos a ver dos cosas: cómo dibujar un círculo y cómo dar clic sobre él. Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir las notificaciones. Okay. Para continuar con los lo siguiente es vamos a, a rellenar la función de, de draw circle de circle prototype Vamos a extender la vamos a abrir una nueva línea aquí y vamos a fijarnos cómo está conformada la de la de rectángulo tiene un draw y tiene el contexto le estamos dando el contexto entonces le vamos a dar el contexto también vamos a hacer el procedimiento muy parecido a este que es context.fill style para darle estilo de rellenado que va a ser igual al this.style.fillColor color eh, también el, el stroke style Punto style punto stroke color luego context.lineWidth punto punto width y para este caso vamos a utilizar la función que se llama El primer parámetro va a ser la posición de X del objeto. Si se fijan aquí en el, rec en el rectángulo, también estamos tomando el dispunto Y. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo: dispunto Y y luego dispunto X. No, dispunto X y luego dispunto Y. Así. Ok. El siguiente es el radio. Para poner el radio vamos a decirle que sea 10. Bueno, el radio va a ser eh, me, va a ser el tamaño de width que le damos al círculo entre 2. Width entre 2. Ese va a ser el radio. Después de esto sigue eh, el ángulo en radianes desde el cual empieza el, el pi, el círculo. Vamos a ponerle que sea 0 y no determina, va a ser mat.py por 2 que es una circunferencia completa entonces esto ya debería estar ya debería estar dibujando el círculo si yo agrego el círculo aquí en este mismo lugar donde estoy agregando los otros aquí por ejemplo layer.addElement voy a decirle que un new circle así eh, le voy a dar como parámetros igual que este va a ser en la posición 50 50 eh, de ancho 150 y 150 el pi porque el pi es con mayúscula y mayúscula ya me voy hacia acá actualizo no lo muestra porque solo está lo está dibujando, pero no lo está, no lo está mostrando. Entonces, para mostrarlo tengo que decirle context.fill. Así. Ahí está. Ahí me aparece el círculo. Pero lo voy a mover más para acá para que aparezca más cercano a los demás elementos. Voy a poner que sea 400 y 400. Ay, cuatro. No, no, no tanto. 400. Ok, no funcionó porque debe ser que no esté al círculo. Al constructor de círculo le debemos poner para que reciba los parámetros correctos x y. Vamos a ponerlos aquí también para que los guarde y el caso de width y height. Width height width height sí ahí está ahí me aparece el círculo y si hago una lo voy a cambiar de estilo más bien que el círculo por default tenga un estilo temporalmente punto color es igual a white este aparece blanco esto la alerta esa la voy a quitar porque ya no la necesitamos, solo era para demostrar cómo funcionaba. Ahí ya se dibuja el círculo, pero ahora lo que vamos a hacer es el implementar también la función que, que corresponde al hit test del círculo. Si se fijan, el, el board tiene un hit test. No, bueno, sí, el board, pero el rectángulo tiene debe tener uno. Aquí está hit test. Este. entonces eh, vamos a hacer algo parecido para el círculo si se fijan ya hemos dejado esta parte aquí empezada en el caso del hit test vamos a utilizar el teorema de pitágoras para, para medir la distancia y saber que está dentro de los límites para esto voy a hacer un que es la, dista la distancia de x es 10.x menos x y la distancia de y es 10.y menos y así y esas distancias eh, voy a sacar la, la, la diagonal hipotenusa diciendo que hipot al hipotenusa voy a decir los dos valores de, de x y de y. Esa es la distancia al centro del círculo. Entonces, esto ya no lo voy a ocupar, me equivoqué. Esto de aquí. Ya está. Ah, aquí, aquí lo estoy haciendo algo mal porque necesito hacerlo con un radio. Voy a cambiar el cómo funciona el círculo para ponerle solo un radio. así así el radio y al momento de hacer un new circle voy a decir el radio nada más voy a ponerle que sea en 60 y al momento de dibujarlo voy a tomar directamente la propiedad radius así entonces el, la posición de x y va a ser en el centro del círculo no, no acá porque hasta ahorita nada más va a ser el círculo de las mismas medidas de un solo radio entonces ya con esto yo me voy a la parte de del hit test hit test de, del círculo y como ya tengo el radio para saber si fue un hit test le digo que la hipotenusa Ah. esto lo debo convertir a a número absoluto dado caso que si queda negativo que se haga positivo debido a que la distancia para hacer un hit test no importa si la distancia es hacia abajo hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, donde sea porque, porque en realidad es que está separado ahí, no va a importar la posición sino el si está o no está dentro entonces eh, la hipotenusa si la hipotenusa es mayor al radio, significa que, digo, menor. Si la hipotenusa es menor al radio, significa que está dentro del área del círculo. Entonces, si me voy para acá, llamar correo porque me está diciendo que width no está definido. Línea 28, línea 28, 10. width, ok voy a poner cero, este también cero, temporalmente luego lo vamos a arreglar eso lo vamos a poner para que en el hit test de, del círculo, cuando sí se dé eh, muestre algo hit Did hit así hit listo si nos vamos aquí es que yo creo que no está haciendo hit test de los círculos a ver hit test recorre todos los elementos y checa el hit test y devuelve true a ver hit ahora que recuerdo había quitado el hit test del mouse up porque lo quité junto con el alert pero no era necesario quitarlo todo completo en realidad tenía que quitar nada más el alert. Entonces tengo que volverlo a agregar aquí: Dis hit test en x y y. Ya con esto se va a propagar el, el clic. Cuando yo clic sobre un elemento, los cuadros estos ya los teníamos implementados. Estos ya están implementados. Ahora vamos a probar el círculo. Ahí está. Si se fijan, lo, lo moví alrededor aquí. Estoy dando clic alrededor y no sale nada. Pero ya que me meto para adentro, ya me sale. Más es que está duplicado esto. Ya está. Hit test. Correcto, correcto. Incorrecto, incorrecto, incorrecto. Y correcto, correcto, correcto. Y ya está. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y recuerda que seguiré subiendo más videos como este para que sigamos madurando más nuestra aplicación de edición vectorial.